Entonces, señores, en el orden de la política sigue muy activo el Senado de la República. Precisamente la ley de extinción de dominio se ha puesto de moda. Ahora los legisladores, cada uno por su lado opina en este sentido sobre esa ley de extinción de dominio. Precisamente en el día de hoy el presidente de la Comisión Bicameral que estudió el proyecto de ley de extinción de dominio acusó al Partido de liberación Dominicana de desatar una campaña en contra de la aprobación de esta iniciativa. El senador Pedro Castrén. Dijo que el peledeísta teme que se desarrolle la ley. No desean un instrumento de recuperar los bienes del patrimonio público que hayan sido robados por la corrupción. Vamos a escuchar al senador Castrén ahí, por favor. Vamos a escucharlo, por favor, jóvenes. En esta campaña, los representantes del Partido de Liberación Dominicana están haciendo falsas... ...y montando un show mediático con el objetivo de impedir que esa ley sea aprobada en la presente legislatura. Se trata, el vocero del PLD ha tratado de hacer un circo, ha tratado de hacer un teatro del Congreso, cuando la función básica del mandato de los legisladores es legislar, aprobar leyes, y eso es lo que queremos hacer a la mayor brevedad posible para promulgar la ley de extinción de dominio. la participación del senador Pedro Castrén presidente de esta comisión en el día de hoy pero hay algo que yo creo que es justo y lo voy a repetir durante toda esta semana señores yo creo, yo creo el PRM está en su momento tiene mayoría en el Senado de la República tiene la oportunidad de poder actuar en este sentido si ustedes entienden que es un show que es un teatro que está haciendo el PLD a través de su vocero Iván Lorenzo no le hagan el juego, actúen, actúen de manera correcta en una sesión, convoquen y presenten ante el Senado de la República y luego en la Cámara de Diputados y el proceso que hay que hacer para una ley. Yo creo, yo creo que la clase política tiene que entender que la sociedad lo que busca es resultados, señores, ese que es un choque por aquí que no, no es actuar, señores, y ustedes verán que el pueblo lo apoyará en este sentido porque es cierto ya es necesario que se apruebe una ley de extinción de dominio. Y es justo. Óyame, ya la sociedad lo amerita. Ahora, es actuando. Convoquen a su pleno, presenten, hagan lo que hayan que hacer, pero actuando. El pueblo sabrá quién está haciendo, no un teatro. Porque ahora mismo, ahora mismo, simplemente estamos viendo un dimi directo de ambos grupos y de los partidos que tienen presencia en el Senado de la República. Entonces, yo considero que en este tramo del camino la sociedad hoy necesita resultados de nuestros políticos. Es actual. Creo que no, no es quien tenga o no tenga la razón de manera justa. No podemos nosotros sumergirnos en una discusión de que... No, ya hay que actuar. Señores, los tiempos han pasado. Miren la situación que tenemos que ver nosotros a veces con cualquier tipo de hecho, hasta con los narcotraficantes cuando cumplen condena y retornan al país. Los narcotraficantes, para mencionar un caso. Pero muchos políticos que sabemos sí. Pero la sociedad de hoy necesita una ley de extinción de dominio. Pero es la actuación de ustedes. Usted, el pueblo, le votó para que los represente y actúen en ese sentido. Que puedan ustedes actuar de la mejor forma y den resultados. La aprobación de una pieza. La aprobación de esta ley de extinción de dominio. Que la sociedad, señores, miren. A una voz la pide en estos momentos. Es cierto. Todos queremos que los bienes que son del Estado sean devueltos al Estado. Que lo que responde al Estado sea del Estado. No nadie lo vaya a tomar y hacerse rico con esto. Es verdad. Ahora, no podemos pasarnos ahora todo un tiempo en que yo dije, en que fulano no dijo, no, que la culpa es de Mía, no, que la culpa es de Isaac, no, que la culpa es de Heriberto, no, que la culpa es de Brian, no. Eso no se obtiene nada es resultado que queremos, es actuación real de ustedes, señores legisladores, en este caso los senadores, usted, senador Pedro Castrén, que es el presidente de esta comisión, actual, definan, informen, depositen, presenten el procedimiento que ustedes conocen, ustedes son legisladores, ustedes son legisladores, la comisión presenta un informe, ¿quiénes aprueban, quiénes no aprueban? ¿se va a aprobar en el Senado? ¿se va a aprobar de que se presente aprobada, sometida en ambas lecturas, Tata. Ta, y se puede avanzar en ese sentido. La sociedad hoy en día merita atención, merita respuesta, señores, que nuestros legisladores puedan actuar en ese sentido.